Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz día para todos en la santa presencia del Señor y con toda la gratitud a Dios por las bendiciones, por este día bonito que el Señor nos regala. Vamos a iniciar nuestra jornada. Cada uno vamos a pensar en, en las bendiciones, en las cosas que Dios nos ha dado. Y vamos a darle gracias. Empecemos nuestro día con gratitud a Dios.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 una fenicia de Siria, y le rogaba que echara el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacen primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: ay, Señor, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio salió de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, es un día para a afianzar nuestra fe. Muchas veces eh, cuando nos acercamos a Dios nos acercamos como dudando, ¿O será que sí, ¿o será que no, ¿O será que el Señor sí me va a ayudar, ¿no? va a tener compasión de mí. Hay que acercarnos con la fe de esta mujer. Hasta los perritos comen las miradas que caen de la mesa. Pues con esa fe, con esa firmeza vamos también hoy ¿no? a ponerle todo el empeño al día, a las tareas, a los compromisos que tenemos. Recuerde hoy, querido amigo, orar por las vocaciones, que el Señor bendiga. A nuestra iglesia, a Dios y sana, ¿no? que el Señor bendiga a nuestras comunidades con abundantes misioneros. Señor, Tú conoces la necesidad que tenemos. Envía obreros a Tu Mies. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor los guarde y los sortea. Feliz día.